Yo te digo. Vez, vesting, vesting, vesting, vesting. Y la la hostia la se, se viene. Ah, Graba. <Scot moderate> <that's the culture> <risas>